What's up guys this is Mario and in today's video I'm going to talk about Museo Nacional de Antropología in Mexico City This museum pretty much covers Mesoamerica You may be asking what is Mesoamerica? Mesoamerica pretty much encompasses majority of all of Mexico from the north side of Mexico all the way to the south side and parts of Central America Mesoamerica covers the old tribes, the ancient tribes Like uh, the Mayans, the Mexicas, which are famously known as the Aztec, Toltecs, Olmecs, Apoltecs, and many other tribes that kind of control the area. In this video you guys will learn the history that will cover the architecture, uh, customs, uh, food, rituals. You guys will see a lot of architecture that will kind of get you a glimpse of how was it back in the day. Well guys, I hope you guys learned something from this video because especially when it comes down to these ancient tribes This is where we get most of our Mexican food, guys. So for those who love Mexican food, hey, we got these guys to thank for because these guys are the guys who created the corn for tortillas, all the squash, all the veggies, all the, the salsas, man. This is, this is where it comes from, guys. This is where all the flavor comes from. This is where all that rich cultural flavor comes from, from these guys, from these ancient ancestors that really make Mexico, especially in the food, Really what it is. I hope you guys enjoy this video and support this channel. Don't forget to smash that like button and subscribe to this channel. Thank you very much, guys. Appreciate it. Algo hacen estos indígenas, esas personas que viven aquí en este territorio que los hace dejar de ser nómadas para poco a poco es un proceso que les lleva cientos de años para empezar a convertirse en sedentarios. ¿Qué creen que hacen? Exactamente, la agricultura. Esta la agricultura es una de las grandes revoluciones, como menciona Gordon Child en su libro. ¿Alguien lo ha leído? No, leanlo. Es muy, muy extremadamente. Muy... La agricultura va a permitir a este territorio de Mesoamérica y prácticamente a toda Latinoamérica y en todos lados del mundo al pueblo establecerse. Y establecerse es muy importante porque, amigos, no crean que por estar establecido los nómadas son inferiores. Ambas ambas situaciones, circunstancias de establecimiento tienen una, algunas ventajas y algunas desventajas entonces este patrón de asentamiento lo logra Mesoamérica alrededor del 2500 al 2000 aunque los primeros cultivos eh, señalados por la arqueología se encuentran en México, en este continente los más antiguos, en el Valle de Puebla ahí en Tehuacán, Puebla más o menos atado el maíz alrededor del 8000, del 8000 antes de nuestra era. Entonces ya más o menos se pueden dar una idea desde cuándo empieza el proceso del cultivo y de la cosecha, pero hasta cuándo ya se domina. Como por el 2000-2500, eso es un periodo que les lleva miles de años dominar la tierra, ¿ok? No fue tan rápido, fue un proceso muy, muy, muy, muy, muy largo. Y ya como tal se logra en Mesoamérica, más o menos por esas fechas. Ojo, esto es muy importante que lo, que lo alcancen a escuchar y que lo puedan comprender lo más que puedan. Esa Mesoamérica en el tiempo está dividida en 4,000 años, 3,500 al menos. Y estamos hablando al menos que se divide para su estudio arqueológico, antropológico, en tres grandes periodos, del 2000, 2500 antes de nuestra era y al 200 de nuestra era, ese periodo en el tiempo se llama preclásico. Del 200 de nuestra era al 900 de nuestra era se llama clásico. Y del 900 al siglo XVI, hace 500 años, se llama posclásico. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes traten de recordar esas tres divisiones en el tiempo porque... A veces me voy a referir en el museo, esto es preclásico, esto es clásico, esto es posclásico. Entonces, para que se ubiquen en el tiempo y en el espacio, eso es fundamental. Entonces, si ya se dieron cuenta, Mesoamérica es un gran territorio, es extremadamente grande y es miles de años de historia. Entonces, eh, hay esos tres grandes periodos y eh, para diferenciarlos, para estudiarlos, hay ciertos patrones que se cumplen en cada uno de esos tres y lo que les quiero decir con esto es que Mesoamérica no todos los pueblos fueron contemporáneos ya saben que no hablaban el mismo idioma siguen un patrón relativamente consistente, similar en el punto de vista religioso en el punto de vista económico, social, político, religioso pero de manera general hay algunos pueblos que tienen su propio patrón pero de manera general les puedo decir que Mesoamérica está organizado en reinos en reinos recuerden nadie creó un imperio en reinos eso quiere decir que la mayoría de los gobernantes son reyes y en algunos casos específicos porque así lo muestran las piedras son mujeres ok son reinas pero poquito no tanto común ok es más común que sean hombres son reyes y recuerden hoy en méxico cuántos idiomas se hablan de la mesoamérica todavía 68 ok les mencioné algunos de ellos recuerdan algunos que les mencioné uh, natural, natural El Nahuatlán. Nahuatlán. El maya, varios tipos de maya. Hay al menos que se hablan alrededor de 30 idiomas del maya y más de 50 dialectos del maya. Hay una gran distinción entre un, entre un dialecto y una lengua, un idioma. Ni una cosa es más arriba que la otra, lingüísticamente hablando. ¿Ok? Entonces, sí, están con es la distinción entre un dialecto y un idioma, ¿verdad? Entonces, eso queda clarísimo. Entonces, chéquense, todavía se hablan muchos idiomas, pero todavía se hablan también muchos dialectos. ¿Ok? Entonces, así. Por ejemplo, si ¿sí hablan. Si sí, sí viajan a la península de Yucatán y toman clases de maya yucateco en Yucatán y viajan a, a Guatemala y quieren hablar con los mayas quichés, ya, ya va a haber una desconexión. O sea, deriva de la misma familia lingüística, pero la brecha ya es tan grande que ya no se van a entender. Entonces se hace un idioma, aunque deriva de la misma familia, como el latín el latín, el francés, el portugués, el español, derivamos de la misma familia, pero por lo general ya no somos capaces de entendernos. Entonces, cuando esa brecha es tan grande, aún así que deriva de la misma familia lingüística, es un idioma. Pero ojo, cuando las personas toman una conversación, y aunque les cueste trabajo, pero más del 50-60% son capaces de seguir estableciendo una conversación, eso es un dialecto. ¿okay? Entonces, por eso hay muchos dialectos del mayaquiché, pero ya son diferentes idiomas, el mayachol, el lacandón, el xolzil del quiché, ¿ok? Así. Esa es la distinción entre un idioma y un, y un dialecto. Entonces, reyes, es un mundo de reyes, ¿ok? De reyes y de poquitas reinas. Eso quiere decir que no todas las personas pueden aspirar a ser el gobernante. Eso es solamente por derecho real, del quien se puso más abusado desde el principio, es el que los va a dominar ¿okay? el ganón el ganón, pero ojo esas Bien. batallas para colocar a su hijo en el poder esas son muy bonitas, y en el mundo maya, porque está escrito en sus estelas, están las historias de esos reyes, al menos en el clásico ok, está extremadamente documentado, con esto que le quiero decir, que hay escritura en la Mesoamérica, ¿Quién ¿okay? quién es ¿Quién descubre o quién inventa, quién crea, quién da el gran paso en la Mesoamérica a la escritura? Los Olmecas y después los Zapotecas. ¿ok? Entonces, contrario a lo que todo el mundo pueda pensar, los mayas no inventaron ni el calendario, ni el cero, ni los números, nada. Pero ojo, una vez que los mayas tomaron, adquirieron ese gran conocimiento, los mayas lo llevaron a un nivel que nadie lo llevó en Mesoamérica los mejores, ok y los mexicas, los mexicas son conocidos alrededor del mundo como los aztecas es mejor muchísimo, 100% mil veces mexicas ok, y de esa palabra de iba la palabra mexica no descubrieron nada, aunque lo desarrollaron de una manera descomunal, los mexicas no inventaron nada en Mesoamérica ¿okay? y ojo, esto es importante porque vamos a visitar la sala de los mexicas al final entonces chéquense para que se den una idea de cómo está la parte contemporánea en Mesoamérica, los mexicas, tecas, recuerden, mexicas, solamente vivieron en el postclásico. Pero al final, es decir, ellos se asientan en el zócalo. ¿Han visto la catedral? Sí. sí. Ahí, al lado de, a un costado de la catedral, hay un, ahí está exactamente una zona arqueológica que le, ponen, le pusieron templo mayor. Esos son los restos de lo que alguna vez fue la gran ciudad de México, Tenochtitlan, ¿ok? Fundada en 1325, acorde a sus códices. ¿Saben qué es un códice? Unos libros que se escribían, ¿ok? Entonces, chequense la escritura zapoteca o que dan el primer paso desde el preclásico, por ahí del 600-400 antes de nuestra era, y de ahí se revoluciona y alcanza su máximo esplendor, o su esplendor más bien, con los mayas. La escritura de los mayas es silábica, fonética. Y cuando lleguemos al Museo de Antropología, les voy a explicar algunos glifos, ¿ok? Eso es lo que yo estudié, yo estudié epigrafía. Muy contemporáneo, mucha de esa historia está muy manipulada pues, por el gobierno, entonces, pero lo que está allá también, también está manipulado por sus propios gobernantes, y los gobernantes son los reyes, ¿ok? En las estelas vamos a ver la historia de los reyes, pero no vamos a ver la historia del pueblo, ¿ok? Es igualito que hoy, ¿qué? ¿okay? La historia está escrita por el gobernante. No vamos y cuando van a un sitio arqueológico, ya sea aquí en Mesoamérica, cualquier parte del mundo, siempre van a visitar el lugar de los reyes. Nunca van a visitar en Teotihuacán, nada, ah, vamos a ir donde vean los pobres. No, siempre van a visitar el lugar de poder, ¿ok? Igual hoy, cuando se hospedan y quieren decir, voy a ir a la Ciudad de México, no voy a decir, me voy a hospedar ahí en el Catepec, allá. No, buscan acá lo céntrico, acá lo chido, lo bonito. Entonces, así, ¿ok? Con eso les quiero decir que Mesoamérica está totalmente estratificado desde todos los puntos de vista, igualito que hoy, aunque nos duela reconocerlo económicamente, socialmente. Ojo, étnicamente, no. Es decir, el color de la piel en Mesoamérica no hay indicios que es importante porque pues, todos son indígenas ¿okay? el color de la piel se va a volver extremadamente importante con una connotación extremadamente negativa ¿el racismo cuándo creen? ¿Eh? cuando llegan los españoles ¿okay? porque esa famosa conquista pues no es otra cosa más que una guerra racial entonces es la guerra de las castas cuando viajen a Yucatán si van conmigo tal vez les cuente la guerra de castas esa se desarrolló en el siglo XIX y es prácticamente el hartazgo de los indígenas soportando los 300 años de abuso, de violaciones y de todas las atrocidades que ustedes ni si tal vez se puedan imaginar y eso llegó a su culminación en 1847 en la península de Yucatán y se armó la guerra de castas, ¿ok? Lamentablemente desde mi punto de vista, no sé qué piensen ustedes, la peor consecuencia hasta hoy de esa famosa conquista en Latinoamérica ese racismo y que los indígenas, nuestros ancestros creadores de todo lo que vamos a ver ahí en el museo y toda Latinoamérica y todo el Perú y todo eso perdieron su tierra y ya no les pertenece ¿ok? no la han recuperado o sea, la tierra donde ellos cultivaban ya no, se acabó ¿okay? entonces, así ¿ustedes qué piensan? no, pues no lo es terrible pues, ¿sí? para mí fue una vez que visitamos las este, misiones en California, o sea, mi hija... Sí, bueno, sí. Dice, óyeme, ¿por qué siempre los blancos, los europeos, están comiendo como reyes? ¿Y por qué los indígenas los están Y ahí me tuve que explicar todo muy, muy bueno, sí. Y si ven las esculturas, ahí en el centro histórico de las fundaciones, de los conventos y de las escuelas, Siempre van a ver aquí el, el, el, el padre, el, el, el, el, el católico, y el indígena a sus pies, así ajá, como que, que le están haciendo un favor. Ajá, Entonces, ajá. Eh, y esas esculturas son recientes, son contemporáneas, son hechas algunas hace 100 años, sí. imagínense, o sea que todavía no nos cae el 20, ajá. o sea, de, de lo que dijo Morelos en sus sentimientos de la nación, de equidad e igualdad. Entonces, muy complicado hablar de este tema, pero aquí llegó la Temática hace casi 500 años, Muy complicado, entonces, ¿ya? ¿alguna vez ha ido al Museo de Antropología? No. ¿Antes no? Sí, ¿Sí? hay una columna en el medio, que la que sostiene el paraguas, esa la hicieron los hermanos Chávez Morado, ¿ok? Salvador y Tomás Chávez Morado, ya, falleci ya, falle ya fallecieron pero son de Silau, Guanajuato, México, Rufino Tamayo, el uh, gran alumno, de Rupino Tamaño, también de Oaxaca que acaba de fallecer hace unos meses es el maestro Toledo, okay? entonces Francisco Toledo, otro gran artista contemporáneo eh, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Juano Gorman el maestro Juano Gorman, ¿alguien ha visitado la universidad, la UNAM? No. no? Ah pues visítenla, es muy grande pero tal vez puedan visitar donde está la biblioteca central la biblioteca Ajá, central está cubierta por el mural de piedra que hizo Juan O'Gorman Esta es una joya, lo hizo de 1950 a 1952 o sea es una joya, ¿okay? entonces, chequense eh, si cuando visiten México si algo no les va a faltar es información porque una cosa nos conecta con la otra sí. es una historia interminable y es la historia de toda Latinoamérica historia, arquitectura eh, a arqueología, Antropología Mi pasado, del cual yo me siento Extremadamente orgulloso Y es de lo poquito en estas dos, tres horas Que dura este tour, que les trato de compartir Espero, ya sé que es mucha información Pero espero que algo poquito les quede Y obviamente el, el tiempo no es suficiente Para contarles todo de la Mesoamérica Lo llevo estudiándolo como siete años Y pues Siento que no sé nada, ok Entonces imagínense <risa> Toda esta área, Chapultepec, y es la zona de los museos, está el museo allá del Cárcamo, de, de Diego Rivera, tiene una escultura así de tlaloc, de Quetzalcóatl, gracias, entonces, no solamente es el castillo, está el museo allá también de arte contemporánea, donde hay eh, pinturas de Leonora Carrington, escultura eh, de Remedios Varo, creo que hasta hay una de Frida Kahlo un gran mural, ¿okay? que es un puma un jaguar con una serpiente ¿okay? ahorita se los voy a enseñar, lo pintó este señor, ¿okay? de Oaxaca Oaxaca, y Oaxaca es una de las zonas, una de las cinco áreas culturales de la Gran Mesoamérica es prácticamente todo el estado de Oaxaca y una pequeña parte del estado de Guerrero Oaxaca para Mesoamérica es muy importante porque es la tierra de los miques, de los triquis, de los soques, de los zapotecos y de los mixtecos y de muchísimas etnias más. Es la tierra de ocho venado garra de jaguar, la tierra de dos grandes presidentes, Benito Juárez, Porfirio Díaz. Es la tierra del fundador de la UNAM, el maestro de América, José Vasconcelos. Es la tierra donde se creó en Mesoamérica los números, la escritura, los calendarios. Entonces, esa es muy bonito, es la tierra del pulque, del mezcal, de las playudas, de los chapulines, del barro negro, de los tamales, de chocolates, Chocolata. sus ciudades, patrimonio mundial. Sí, sí, sí. Y sobre todo lo más valioso que tiene la gente, y no lo digo por mí, su gente, su gente es lo más bonito. ¿okay? Y obviamente yo nací en Oaxaca, Oaxaca México, ah, ahí cuando bien. vayan a la mixteca alta, ahí tienen su casa. ¿Cuál es la diferencia del tequila y el mezcal? Pues El tequila es una bebida que se extrae también de, de un cactus, pero se llama diferente y el tequila ya pasa por un proceso industrial y el mezcal es un proceso totalmente del piñón, eh, pues, exactamente, desde la Mesoamérica, ¿okay? el mezcal es una vida, de Mesoamérica el tequila ya es una vida contemporánea, ya con máquinas, tanto el pulque como el mezcal, ya el tequila es ya nuevo. En términos del pulque y el mezcal, ¿cómo es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo has hecho? Qué es? es que el, el, mez, el mezcal se extrae del piñón, del como del corazón, del, corazón de la, de la, del cactus, y el pulque se extrae del raspan, la planta, por dentro. Oh, este no. Tiene dos procesos. Oh, y no. el proceso de fermentación es relativamente similar. Entonces, son los cactus son los magueyes, lo de los dos. Como dulce, el pulque tiene un sabor dulce, como un sabor dulce sí. Y aunque ahora en México se le combina con muchas frutas y ya sí. sabe rico. Y el mezcal es puro, ese es fuerte. ¿sí? Y ese con dos mezcales... ¿Sí? Ya andan ¿Sí? andando ahí, miren. Así es. ¿Dónde recomienda un buen pulque? Que venden aquí. O mezcal, las dos cosas. En las cantinas, ahí en el centro ¿Sí? ¿Tiene, ¿Venden pulque en el centro? Sí, venden pulque, venden también mezcal Órale, ya Tequila también A mí casi no me gusta el alcohol Pero sí, mezcal sí, yo soy de Baja ya, ya, ya, ya, ya, ya. Pero me tomo uno ya, me duele la cabeza Yo no aguanto Ojo, Ahorita alguien que, pre, que ya me mencionó la palabra de los mayas Chéquense, los mayas Hablar de los mayas es... Un poco complejo, pero es muy bonito. Pero es complejo, ¿por qué? Porque ellos vivieron desde el preclásico, clásico, en el posclásico hasta el día de hoy. Entonces, su línea en el tiempo abarcaron toda la Mesoamérica. ¿Okay? Ojo, nunca ha desaparecido. Tampoco ya recuerden que ese Discovery Channel, History Channel, nunca se extinguieron, bla, bla. No, eso está totalmente mal. Pero de alguna idea lo tomaron. Y eso viene el colapso de los mayas en el clásico, ¿ok? Tal vez eso les cuente cuando estemos en la sala de los mayas, ¿ok? Tal vez puedan relacionar por qué se dice que se. Pero totalmente falso. Si van de vacaciones a la Riviera Maya, Yucatán, América, mm. Campeche, ¿quién creen que les va a atender la cama? ¿Quién creen que los va a atender y llevar una agüita? Y así, pues, Maya, los, los, los Mayas. mayas. mayas. Okay. Nada más para que nada más para que vean. ¿sí? Para que vean. Entonces, Nunca se extinguieron, pues. ¿No? <risa> like yeah. Bueno, ya saben cómo está planificado de manera general Mesoamérica y todo lo de aquí parte, no todo, o sea, no todo lo que se ha encontrado en Mesoamérica está aquí, pero algún parte. Solamente lo que está exhibido, porque lo que está en las bóvedas abajo, yo creo que más de lo que está exhibido. Arquitecto, ingeniero, mexicano, fallecido, hace poquitos años, también construyó el Estadio Azteca, el Museo del Templo Mayor, la Basílica de Guadalupe, la Nueva, desde luego el Estadio Azteca, y este, 1964. Pedro Ramírez Vázquez lo diseñó, es una joya, okay. y participaron muchos artistas, muchos escultores, pintores, no solo él, muchísimos, muchísimos, muchísimos, hay murales de muralistas, pintados adentro, entonces recuerden, no me da tiempo de explicarles todo, pero me voy a enfocar más al tema de la Mesoamérica, las piezas, ok, el que sí vamos a ver es el mural del jaguar con la serpiente de Tamayo, Okay, es sí, porque está en la entrada, en el vestíbulo principal, hay otra esa que no entraba, esa ya había entre esas bonitas si quieren son fotografías y esa de visión de la nava hace referencia a la cuenca de México recuerden que todo era agua, ya no, pero era entonces cuando escuchen en las noticias la temperatura en el Valle de México está totalmente mal porque no es un valle es la cuenca, que parezca un valle es otra cosa pero... ojo Aquí en el museo cero agua, entonces ahorita no la vamos a tener que acabar.